Buenos días, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente y con la entrevista central en esta mañana tenemos la compañía de Antonia Santana, su jefe de la Cruz. Ellos vienen por Casa Abierta y qué bueno, Casa Abierta celebra 45 años de existencia, pero también traen en sus 45 años una propuesta y la quieren presentar a través de nuestro espacio de mañana. Buenos días, Antonia, qué placer tenerte, siempre activa, y a ti, Sugel, un joven emprendedor, de la mano de casa abierta siempre, Sugel. Sí, así es, nací, nací en casa abierta <risa> desde los 12 años, sí sí hasta que ya voy a los 5 años como empleado. Excelente. En el centro escolar hicimos un taller en San Francisco, en Pablo VI, había ahí un conjunto de muchachos y había un muchacho que ahora es doctor, se llama Héctor Luis Paula, sí. y él siempre estaba detrás de mí, Antonio. Y yo digo, pero este muchachito piensa que yo soy la mamá de él, oye, y nunca se ha separado, inclusive muy amigo de mi hijo, y siempre ha estado y ya es un doctor, y viene... De esa experiencia más o menos que se deriva su gel también. Miren, eh, este asunto de Casa Abierta muchas veces lo damos por hecho que la gente los conoce, pero hay mucha gente que todavía no conoce los trabajos de Casa Abierta. Y yo quiero que ustedes aprovechen la oportunidad en este 45 aniversario aquí en de mañana y le digan a las gentes todo el espectro de Casa Abierta.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 Enfocado. Muchas gracias. Voy primero a probar este cafecito porque sí, esta sí, propuesta cómo no, cómo tentadora. No. Eh, claro. eh, es tentador y, y lo bueno que gracias. es. Con tanto amor que lo cuela. Salud. Muy rico que está. Pues, un brindis por, por, por el 45. Por Arriba, los 45. Salud. <ríe> salud, salud. Salud. Decía brevemente porque hay tantas cosas que hablar de casa abierta que en ese eh, trabajo de prevención universal, integral, Casa Abierta, acompaña la sociedad en, el, en la medida en que ha podido, en la medida de los recursos, pero nosotros trabajamos con Niñez tanto en el ámbito comunitario, con un programa que se llama Espacios de Alegría Infantil. Aquí tenemos más o menos 225 Niños y niñas de las comunidades de Aguayo, Barrio Lindo, que está después de Vista al Valle, y Ugamba. Eh, tenemos eh, ese programa, es un programa donde la niñez es acompañada por personas de las comunidades. Son casi todas mujeres. Bueno, ahora bien, Aguayo, dos, tres muchachos, eh, la formamos y semana tras semana hacen sesiones de formación con esa niñez. Para trabajar valores, identidad, habilidades para la vida. Trabajamos en ocho centros escolares de manera formal con el programa La Aventura de la Vida, que es financiado por el Ayuntamiento de Leioa de País Vasco, España. Y ahora estuvimos eh, concluyendo el año con 2.073 niños y niñas que su maestro o maestra acompañan en un programa que tiene la misma dimensión de valores, habilidades para la vida que es trabajado por EDES, una institución española, y tiene una experiencia del mundo entero de, de lo que ha sido los aciertos que ha tenido el programa La Aventura de la Vida. Tiene una cartilla para cada estudiante y, un, y una para educador. Eso lo acompañamos de otras propuestas de recreación sana, actividades lúdicas, recreativas, artísticas. Sujela aquí ha sido un impulsor del, del, del Teatro de Títeres. Sí. Hemos ya hecho cuatro festivales, preciosísimos. Bueno, increíblemente. Que... Y acompañamos juventud, acompañamos la familia. Y ahora nos hemos atrevido a lo que nos invita este 45 aniversario, además de lanzar la campaña que tenemos aquí, yo practico habilidades para la vida, abrir una escuela cultural, que ya ha comenzado a funcionar y mañana vamos a inaugurar. Oye, eso Sujera. es también interesante. En tu experiencia de vida, como, primero como niño, que disfrutaste de las actividades que desarrolla Casa Abierta aquí en San Francisco y hoy eres parte integra, integra, del, del staff danos tu experiencia eh, yo puedo comprobar que los programas que casa abierta aplica para la prevención del uso problemático de, de sustancias funciona porque busca enseñar a las personas a vivir estilos de vida saludable a cuidar su salud su relación con, con las demás personas y yo tuve la, la misma oportunidad que otros jóvenes de de tener amigos cercanos que no iban por buen camino, eh, muchas oportunidades de, de, de hacer otras cosas. Pero el ejemplo de mis padres, su, la, su formación, y, y, y el, todo el proceso que viví en Casa Abierta, desde mediador, desde los 12 años, eh, me, me llevó a ser un líder. Un líder porque a nosotros nos formaban, nos daban talleres para nosotros multiplicarlos con el programa integral de desarrollo educativo llamado PIDE, que éramos adolescentes, nos daban talleres y a grupos de adolescentes de la misma comunidad nosotros los multiplicábamos. Y así pude comprobar también que muchos de, mi, de mis amigos hoy eh, son profesionales, tienen su familia, trabajan. Son, son gente de bien. Es decir, que están los frutos ahí. Sí. Entonces, ¿prácticas o yo practico habilidades para la vida? Eh, las habilidades para la vida las plantea la Organización Mundial de la Salud. Y Casa Abierta las asume como, como las herramientas fundamentales para llevar eh, un estilo de vida sal totalmente saludable. Porque las habilidades para la vida funcionan transformando a la persona transformando su relación con los demás pero también transformando los entornos que haya menos desigualdad sí. entonces en esta ocasión hace muchos años eh, eh, hemos estado enseñando las habilidades de hecho, el programa La Aventura de la Vida que llevamos en centros educativos tanto aquí como en Santiago es basado en habilidades para la vida el programa eh, retomemos que se trabaja con un séptimo y octavo es basado en habilidades para la vida ahora promovemos que las habilidades para la vida se pongan en práctica que podamos identificar de las 10 habilidades cuál nos identifica más aunque también resaltamos que solas no funcionan funcionan eh, unidas en, entre sí es como tener un taller de banistería no puedo hacer un mueble con una sola herramienta. De esa misma forma funcionan las habilidades para la vida. En, en esta ocasión que Casa Abierta cumple 45 años, veo aquí una invitación. ¿Qué tiene la eh, Casa Abierta en este 45 aniversario? Y algo que usted mencionó, Ana, que quiero que me, también me lo incluya en la respuesta, es que usted dijo así tan tranquilamente que van a inaugurar mañana una casa de cultura. Eh, eh, hay una necesidad inmensa. Yo creo que usted explique algo más. Es, ¿Cómo pueden ir? ¿Cómo pueden beneficiarse? ¿Qué van a dar ahí? ¿Y, y qué, qué es lo que hay? Explique. Eso es como una frescura sí. y un atrevimiento. Me encontré a alguien allí, yo le dije, bueno, es un proyecto fresco y atrevido. Porque decir una escuela cultural concebida, no dije como clase, clase de arte, no simplemente.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 la recreación sana y, sana y la práctica de habilidades para la vida, porque las habilidades son 10 y se van a poner en práctica también porque nosotros, esos muchachos, ya iniciamos con, hay un proyecto que se llama Retomemos, que trabaja las 10 habilidades que son autoconocimiento, empatía, relaciones interpersonales, pensamiento crítico, pensamiento creativo, manejo de emociones y sentimientos, eh, manejo de conflictos, eh, eh, si sí, empatía, dije, creo, no sé, pero son 10 sí. habilidades. Entonces dice que la gente, que, sí, dígame. que el 25 de julio sí. a las 9 en vamos casa Vamos a inaugurar la escuela cultural y vamos también a lanzar la campaña de habilidades para la vida donde las personas pueden, eh, con las frases que hay de, de habilidades para la vida, también hacer su videíto, y poner, yo practico habilidades para la vida y, y tomando unirse. Tomando una habilidad. Y tomando O una, describiendo una habilidad. Una, una de las habilidades van a estar en la páginas, pues, de la gente... ¿Y cuál es eh, la hacer, página? La página de o Exacto. ¿Cuánto ha impactado eh, en San Francisco Macorís Casa Abierta? ¿A qué población y en qué cantidad? Eh, mira, nosotros... Hemos llegado a mucho público, que no te lo puedo contar exactamente ahora, pero en la actualidad estamos trabajando, vamos a iniciar la, la aventura de la vida con casi 1.700 estudiantes de, de ocho centros escolares. Otros van a estar conectados con el proyecto Retomemos. Los adolescentes de séptimo y octavo. Eh, en este año hemos estado como por los 800, porque hay eh, escuelas que ya le van quitando... Eh, séptimo y octavo, porque pasan al otro nivel, que es el, el nivel medio, que eh, van a, hacia los liceos. Eh, tenemos el proyecto eh, Espacios de Alegría Infantil, que inclusive fue reconocido como buena práctica, con muy buen puntaje, eh, por la, la RIOT, que es una organización de prevención a nivel de muchos países, la rey iberoamericana contra la drogodependencia con casi 90 puntos porque es un, problema, un programa que se recicla los niños son de 5 a 12 años cuando entran los de 5 van saliendo los de 12 nosotros también en las comunidades tenemos una propuesta importante bueno, a... bueno mira aquí está la escuela esos son los primeros pasitos de la escuela que fuimos dando Qué bien. Eh, claro. martes eh, se trabaja pintura y creatividad, manualidades, los miércoles, música y teatro. Muy la importante. música es impresionante, tenemos más de 30 eh, adolescentes, básicamente, practicando guitarra, tambora, Entonces, Antonio... algunos tienen saxofón, que lo han llevado, piano, y la casa se llena de muchachos, con muchas precariedades, porque necesitamos mobiliario, mesa, silla, para que estén cómodos, más instrumento, porque son muchos los... Si quieren ayudar, ¿cómo llegan? Eh, las personas que quieran colaborar pueden acercarse a Casa Abierta. Déjalo la dirección. Don Avenida donasi. Libertad 38 en la salida Tenares y pueden buscar nuestros teléfonos en la página 588-5856, acercarse a cualquiera de nosotros, y entonces hacer se puede donar instrumentos, se puede donar mobiliario, se puede hacer de muchas maneras. Y mañana, ya ustedes saben, los esperamos a las 9 de la mañana en la inauguración de la Escuela Cultural Ahí y el lanzamiento la de la pantalla. campaña. Algo importante para sí. finalizar. Esa idea surgió de un campamento que nosotros realizamos con los niños y niñas de los espacios de alegría infantil.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 Esas personas son voluntarias. Qué bien. Son sí. maestros del Liceo bueno. Sur, que está en modalidad de artes. Y eso nos ha permitido a nosotros no cobrarle a, a, a los niños y niñas. Qué bien. Pues sí, muchas sí. gracias por venir aquí, utilizar nuestro medio para invitar y dar esas premisas y, sobre todo, esas informaciones para que Casa Abierta, en estos 45 años, tome un nuevo aire y se empodere la población y que no podemos perder un Casa Abierta porque sabemos, Antonia, desde cuánto, cuántos años de trabajo y, y logros. Enhorabuena, felicidades tanto a ti como a su jefe y al equipo que acompaña. Y yo creo que sí, que debemos unirnos a, a prácticas y habilidades para la vida. Felicidades. Gracias a ustedes por permanecer con nosotros en De Mañana. No se mueva, que hay más contenido. Eh, yo no sé.